¿Qué tal mis amigos? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Muy buenas noches a todos ustedes que nos visitan todos los días en Facebook Live. Gracias por encontrarnos siempre y estar atentos a nuestros, a nuestras presentaciones. La verdad que es un honor para mí poder participar cada noche a través de esta ventana para hablar esta semana acerca del hombre espiritual, de la persona espiritual, porque Dios está buscando hombres y mujeres espirituales para adorarle, para conectarse con él. Tú nos puedes ver también en Boris Darmon canal, en nuestro canal de YouTube. Allí puedes ver nuestras presentaciones y puedes compartirlas si tú así también lo deseas. Durante todas estas noches hemos estado hablando de la necesidad de vivir una vida espiritual. Porque somos seres espirituales. Y no necesariamente tenemos que ser miembros de una religión para ser espirituales. Este, ser espiritual no tiene nada que ver con religiones ni con nombres, ni con grupos, ni con nada de lo que nos han dicho muchas veces muchos religiosos. Tiene que ver con comunión, tiene que ver con relación, la relación que podemos nosotros establecer con Dios a través de su palabra, de la oración y, por supuesto, con nuestra mente puesta en él, dispuestos a escuchar sus orientaciones para vivir una vida con sentido. Estaba revisando la palabra de Dios y encontré a muchos de los patriarcas de la Biblia que hacían ciertas prácticas relacionadas con sacrificios. Y una de las cosas que nosotros ya hemos venido prefigurando desde el día que comenzamos este, esta serie de temas durante esta semana es que Jesús era prefigurado en el sacrificio del Cordero desde el momento en que el hombre cayó en el pecado. Ya vimos a Adán cubriéndose con eh, la piel de Cordero que Dios le había hecho. No habíamos mencionado que este, Satanás había creado toda un, una expectativa para la vida de Adán y de Eva, pero lastimosamente terminaron desnudos y avergonzados. Satanás los indujo a que ellos pudieran hacerse una vestidura de justicia, justicia netamente humana, perecedera. Dice que se cubrieron sus cuerpos con hojas de higuera. Imagínense esas hojas, que son hojas eh, picantes, eran... este hasta como la ortiga, ¿verdad? Eh, podían dañar el, la piel del ser humano. Con eso se cubrieron y seguramente al día siguiente esas hojas estaban totalmente marchitas y tenían que buscarse otra manera de cubrir sus cuerpos. Mas la justicia de Cristo manifestada en la muerte del cordero les cubrió sus cuerpos. Con ellos con ello se hicieron, con la piel de esos corderos se hicieron su vestimenta y cubrieron su, su desnudez. ¿Por qué mencionamos eso? porque la muerte de Cristo prefigurada en el Cordero no tiene otro propósito más que justificar al hombre, buscar la alternativa de acercar al hombre en comunión con su Creador. Muchos de nosotros tal vez pensamos ¿cómo puede ese Cordero prefigurar a mi vida o hacer bien a mi vida si yo no tengo nada que ver con ello? El Cordero era el símbolo de la muerte de aquel Hijo de Dios que vendría a morir por la raza caída. Así que cada uno de los que recibían el mensaje de que Dios tenía un plan de restauración para el hombre, practicaban el sacrificio de un cordero. Todos, incluso Noé, de quien hablamos anoche, él cuando terminó el diluvio, dice, levantó un altar a Dios y sacrificó un animal para simbolizar de que era la muerte de Jesucristo prefigurada en ese barco que era la salvación del mismo modo esa promesa de la muerte de jesucristo y el derramamiento de la sangre prefigurado en el cordero se ve también en otro profeta o en otro gran patriarca de la biblia su nombre es abraham cuando abraham ya era viejo dios le dijo que tendría un hijo que se llamaría isaac y por supuesto, ellos no le creyeron porque ya pasaban los ochenta años de edad. Su esposa Sara se rió y, como consecuencia de su falta de fe, Dios la castigó con una mudez por casi un año. Cuando el niño nació, entonces ellos entendieron de que Dios tenía un plan para, para la vida de cada uno de los seres que vivían en esta tierra. En la misma promesa hecha a Abraham que de él saldría una gran nación, Dios estaba haciendo un plan para salvar a la raza caída. La historia bíblica dice que los que caminaban detrás de donde caminó alguna vez Abraham encontraron en el camino pequeños altares donde él posaba con su familia. Era un acto casi común o casi normal en la vida cotidiano, podríamos decir, en la vida de este gran hombre que salió de uno de los caldeos, y se fue a la tierra que Dios le había prometido, su caminar con Dios, tal como lo hizo Enoch, también fue la manifestación de ese caminar eh, prefigurada a través de un cordero y de los altares que él levantaba en el lugar donde él se posaba. La historia dice que él siempre levantaba holocausto a Dios como un acto de adoración, reconociendo que Dios tenía un plan de salvación para la raza caída, sacrificaba un cordero en un altar y así daba crédito a la promesa de Dios de que un día Jesús vendría a morir por nosotros. En la experiencia de Abraham encontramos una prefiguración adicional a todos los otros anteriormente vistos, ya sea en la vida de Enoch, ya sea en la vida de, de, de, de el gran Noé ya sea en la vida de Abraham, incluso en la vida de Abel, quien murió a causa de la eh, rabia y la, el falta, la falta de control de las emociones de su hermano Caín, quien estaba poseído por el enemigo y quiso acallar la obra de Dios hecha en el holocausto de Abel. Al ser aceptado, Dios estaba siendo glorificado. Esta práctica de sacrificar un cordero se añade a la experiencia de Abraham, pero con un eh, componente adicional. La historia bíblica dice que Dios había prometido a Abraham hacer de él una gran nación. Pero cuando Isaac ya tenía una edad casi de adolescente, Dios le da una orden a Abraham que realmente iría en contra de todo lo que él le había prometido. Dice que Dios se acercó a Abraham y le dijo, Abraham, Sacrifica en un holocausto a tu hijo. Y él no entendía a plenitud cuál era el plan de Dios. Solo sabía que Dios tenía un plan. Solo él entendía que en el plan de Dios, su hijo era parte de la promesa de una gran nación. Aquí se añade no solamente el sacrificio como tal, sino la fe de un hombre respecto a las promesas de dios cada vez que dios intervino para matar un cordero y hacer de este el símbolo de la muerte de su hijo estaba buscando que el hombre pusiera su mirada en el cordero pascual real que era el hijo de dios o que sería el hijo de dios quien vendría en el futuro no solamente para morir por nosotros sino que por la fe puesta en él pudiéramos ser justificados, perdonados de nuestros pecados y, por supuesto, redimidos de la muerte eterna. Cada uno de nosotros debíamos, mirando a estos hombres de Dios, creer que hay un Salvador y que su sangre derramada en la cruz del Calvario nos hizo propicios para alcanzar la salvación. Es decir, no tenemos que morir eternamente. Así se prefiguró en el sacrificio que Dios le pidió a Abraham para que sacrificara a su hijo. La historia bíblica dice que muy temprano Abraham tomó a su hijo un poco de leño y puso sobre el asno y comenzaron a caminar. Y sin duda le iba contando a Isaac que Dios había pedido que hiciera un sacrificio. El hijo le preguntó, dice, papá, acá está la leña, acá está el fuego. ¿Y dónde está el cordero? Normalmente cuando vamos a hacer un sacrificio a Dios, tú llevas un cordero. Entonces el padre le dijo, no te preocupes, hijo, Dios proveerá. La fe de Abraham iba más allá de la muerte en esta tierra. No solo de su hijo, sino de todo aquel que cree en Jesucristo en la mente de Abraham estaba presente el Dios que le había prometido todo y había cumplido todo. Había pruebas, había experiencias que habían quedado en la mente y en el corazón de Abraham que él no podía desconfiar. Aunque el pedido era totalmente contrario a las promesas de Dios, contrario a hacer una nación grande a raíz de de su hijo y de su descendencia? Abraham simplemente confió en el plan que Dios tenía para él y para su hijo. Cuando llegaron a la montaña, el padre y el hijo hicieron el holocausto. Entonces el padre le reveló la verdad de aquel sacrificio, de aquel joven que había escuchado a su padre permanentemente hablar del Dios creador del Dios que los había sacado de su tierra y les había dado todo lo que había prometido, no desconfió en que Dios también daría a su padre la gran nación que le había prometido. Es así que este joven, sometido a la voluntad de Dios y la de su padre, un padre de fe, seguro de que lo que hacía era el pedido de Dios, se puso sobre el holocausto. Y la historia bíblica dice que en cuanto él levantó el cuchillo para matar a su hijo, y poder prender fuego y hacer el holocausto con su hijo, una voz detuvo a Abraham diciendo, basta, ya sé que tienes fe, ya sé que crees, ya sé que eres plenamente, estás plenamente seguro de que entiendes que el ser humano no tiene que morir eternamente, que hay alguien que morirá en lugar de él. Aquella tarde, el padre y el hijo, Miraron hacia un costado y encontraron un cordero enredado entre las plantas, mataron a aquel cordero y sacrificaron y alabaron y adoraron a Dios. Este ingrediente adicional en la vida de Abraham no es otra cosa más que la demostración de que ningún pecador que crea en Jesucristo debe morir eternamente. Ninguno que haya confiado en el sacrificio de Cristo como un sacrificio expiatorio para la eternidad debe morir eternamente. Tú y yo no debemos morir eternamente. Por eso es que Dios detuvo a Abraham de matar a su hijo, porque su hijo no tenía que morir. Quien tenía que morir es el sustituto, es decir, el Cordero Pascual, el Cordero, el Hijo de Dios Altísimo. Era el plan de Dios que cada uno de nosotros pudiéramos ver en esas experiencias de los patriarcas. La promesa de Dios de que un día Jesucristo moriría en la cruz del Calvario. Y así fue. Nosotros tenemos el privilegio de conocer la historia, no solamente de la promesa antes de Cristo, sino de la promesa después de Cristo. Porque Él ya murió, ya vino por nosotros. Él ya dio su sangre en la cruz del Calvario. Lo rechazamos y no aceptamos ser, que sea nuestro salvador. Mas hoy, después de rememorar todas estas cosas que estamos estudiando en su palabra, no nos queda otra más que conociendo la voluntad de Dios, confiar en que Él tiene un plan para nuestras vidas. ¿Hay algo más que Dios quiere mostrarte o necesita mostrarte para que tú puedas creer? Si Dios a través del tiempo mostró a Jesús en el sacrificio del Cordero como el Salvador, como el Redentor, como el sustituto para que tú y yo no pudiéramos morir eternamente, siendo que Jesús ya murió en la cruz del Calvario y Él intercede por nosotros en el cielo como el sumo sacerdote del cual vamos a estudiar más adelante, ¿te atreverías a rechazar la oportunidad que Dios te da para vivir una vida diferente? Mi querido amigo y amiga, Dios ha provisto todo para que tú y yo podamos alcanzar la salvación. Solo depende de ti, si aceptas o lo niegas. Espero que tú esta noche aceptes a Jesús como tu sustituto, el que te dará la vida eterna, porque con su sangre nos limpió de todo pecado y nos quitó para siempre la muerte. Que Dios te bendiga. Vamos a orar. Amadísimo Padre que estás en los cielos. Esta tarde. Te agradecemos por tu palabra, porque en ella hemos encontrado la enseñanza que necesitamos para confiar en las promesas que tú tienes para nuestras vidas. Te quiero, Señor, entregar mi vida y también la vida de mis amigos, para que podamos, siendo tomados por ti, estar seguros de que un día cuando tú vengas en las nubes de los cielos, nuestros cuerpos mortales se conviertan en cuerpos inmortales gracias a tu misericordia. Bendícenos con tu Espíritu y convence a todo aquel que necesita saber que Jesucristo murió por él para salvarlo. En tus manos nos encomendamos en su nombre. Amén. Amén. Agradecido siempre a Dios por la oportunidad que me da de poder conversar con ustedes un mensaje oportuno acerca de Jesucristo y cómo Él puede ser nuestro Salvador. ¿Quieres darle sentido a tu vida, Jesús? Es el camino, la verdad y la vida. Que Dios te bendiga. Boris Darmon para ser Nos vemos mañana. Chao, chao.